Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medical Spanish este es un canal para aprender, para practicar y para mejorar tu nivel de español Hoy tenemos la clase número 6 Continuamos con esta serie de videos o serie de clases relacionadas con el uso del subjuntivo en español que es un tema que requiere un poco un poco de práctica eh, Es necesario prestar bastante atención a los a, a las reglas gramaticales, al concepto, algunos verbos, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para aprender a usar el modo subjuntivo de una forma correcta y efectiva. Muy bien, siempre me gusta recordar que esta clase o este tema del subjuntivo corresponde a un nivel de español avanzado, ya que necesitamos eh, manejar correctamente, sobre todo el modo indicativo, con los diferentes tiempos para poder comprender muy bien el concepto de, de lo que es el modo subjuntivo en nuestro idioma muy bien en el día de hoy vamos a estudiar los cambios, los verbos con cambio radical de u a ue y tenemos en este caso el verbo jugar que en la primera persona del indicativo nos va a quedar yo juego jugar es el único verbo que tiene este cambio de u a ue así que es un verbo digamos especial es un verbo único y lo voy a conjugar de la siguiente manera, quedaría, es muy probable que yo juegue hoy en el colegio, aquí tengo un complemento, es muy probable que tú juegues con tus primos, es muy probable que él, ella, usted juegue fútbol en el parque, es muy probable que nosotros o nosotras juguemos básquetbol hoy, es muy probable que vosotros o vosotras juguéis billar en la cafetería, y es muy probable que ellos ellas o ustedes jueguen con sus juguetes muy bien ese verbo lo tenemos allí especial y ahora lo vamos a utilizar en nuestros ejercicios ahora también tengo eh, algunos verbos de cambio radical de o a we o a u que terminan en ir como el verbo morirse en el indicativo queda yo muero y dormir que en el indicativo la primera persona queda yo duermo entonces, para el subjuntivo nos va a quedar, a quedar. mi hijo no quiere que yo me muera, este es morirse, es un verbo reflexivo, mi hijo no quiere que yo me muera o que yo duerma, mi hijo no quiere que tú te mueras o duermas, mi hijo no quiere que él, ella, usted se muera o duerma, mi hijo no quiere que nosotros o nosotras nos muramos o durmamos, mi hijo no quiere que vosotros, vosotras, os muráis o también durmáis, el, el otro verbo. Mi hijo no quiere que ellos, ellas, ustedes se mueran o duerman. Bien, esos son los verbos con los que vamos a empezar. Y ahora tenemos un ejercicio. Dice: completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. Bueno, te doy el primer ejemplo. Dice: No creo que ella. Querer ir a la playa con sus padres Siempre les sugiero Si necesita un poco de tiempo Puedes pausar el video Tómate tu tiempo Contestas el ejercicio Y luego comparamos las respuestas Este número uno nos va a quedar No creo que ella Quiera ir a la playa con sus padres Dos Es necesario que nosotros Cerrar las ventanas Para que no nos dé frío es necesario que nosotros cerremos las ventanas para que no nos dé frío. 3. Tengan mucho cuidado, no queremos que ustedes perder las llaves. Y vamos a tener, tengan mucho cuidado, no queremos que ustedes pierdan las llaves. 4. No creo que vosotros jugar fútbol hoy está nevando bastante. No creo que vosotros juguéis fútbol hoy está nevando bastante. 5. ella tiene un gran problema. Yo dudo que ella lo resolver. Vamos a decir, ella tiene un gran problema. Yo dudo que ella lo resuelva. Bueno, vemos que en este momento de la clase estamos usando varios verbos. Estamos reciclando los verbos que hemos visto en las clases anteriores. Y por eso es importante seguir el orden de esta serie de, de videos relacionados con el subjuntivo. Desde la clase 1, 2, 3, 4, 5. Y esta que corresponde a la número 6. Porque siempre estamos reciclando los verbos que hemos visto con anterioridad y aplicando todas las reglas que hemos estudiado 6 yo quiero que mi hermana envolver los regalos porque ella lo sabe hacer muy bien y voy a decir yo quiero que mi hermana envuelva los regalos porque ella lo sabe hacer muy bien 7 te sugiero que devolver ese celular porque no es tuyo. Te sugiero que devuelvas ese celular porque no es tuyo. 8. Ojalá llover, perdón, ojalá que llover pronto porque este verano está muy fuerte. Y vamos a decir ojalá que llueva pronto. Porque este verano está muy fuerte. 9. Qué lástima que... Este nos va a pedir subjuntivo. Qué lástima que te doler las manos. Aún tenemos muchas papas que pelar. Y vamos a decir... Qué lástima que te duelan las manos. Aún tenemos muchas papas por pelar. O papas que pelar. 10. Nosotros no hemos comido nada, ojalá que no nos morir de hambre. Y vamos a decir, nosotros no hemos comido nada, ojalá que no nos muramos de hambre. 11. Necesito que mover tu carro, por favor, para yo poder salir. Si hay un... un carro, un coche parqueado detrás de mí aquí afuera de mi casa y no puedo salir yo digo, necesito que muevas tu carro, por favor para yo poder salir 12, yo prefiero que ustedes dormir en ese hotel porque es más seguro y cómodo y vamos a decir, yo prefiero que ustedes duerman en este hotel porque es más seguro y cómodo 13 ellos nos sugieren que almorzar en este restaurante ya que la comida mexicana es excelente me encanta la comida mexicana entonces vamos a decir ellos nos sugieren que almorcemos en este restaurante ya que la comida mexicana es excelente la comida mexicana con bastante chile ya aprendí a comer chile, no, no, no me molesta, me encanta el chile. 14. Mi hija quiere que nosotros comprar una casa con piscina, pero no tenemos mucho dinero. Entonces decimos, mi hija quiere que nosotros compremos una casa con piscina, pero no tenemos mucho dinero. 15. Ella insiste en que viajar en un crucero por el océano Atlántico ella insiste en que viajemos en un crucero por el océano atlántico y aquí cuando digo viajemos eh, hacemos referencia a nosotros que nosotros viajemos en un crucero vamos a la número 16 mis padres quieren que nosotros ir a la iglesia todos los domingos y que también limpiar nuestros cuartos Piensa y dime cómo quedaría en el modo subjuntivo. Vamos a decir. Mis padres quieren que nosotros vayamos. Recuerden que este es un verbo irregular. Que nosotros vayamos a la iglesia todos los domingos. Y que también limpiemos nuestros cuartos. Y que también limpiemos nuestros cuartos. 16. Mi madre desea que yo visitara a mis abuelos cada fin de semana. Y también quiere que yo les hacer buena compañía, vamos a decir mi madre desea que yo visite a mis abuelos cada fin de semana y también quiere que yo les haga buena compañía, este también es un verbo irregular, recordemos los verbos irregulares en subjuntivo para que los empleemos correctamente. Como les digo, este ejercicio en la clase de hoy es como un reciclaje de todos los verbos que hemos estado estudiando en, en estas clases del modo subjuntivo. 18. Yo prefiero que mis padres me dejar dormir, comer y hablar por teléfono con mis amigos. ¿Te suena familiar este ejemplo? Por supuesto, vamos a decir. Yo prefiero que mis padres me dejen dormir comer y hablar por teléfono con mis amigos una muy buena vida 19 mi maestra de inglés quiere que yo estudiar y que yo leer todo el fin de semana y esta oración es subjuntivo va a estar mi maestra de inglés quiere que yo estudie y que yo lea todo el fin de semana 20 yo quiero que mi hermana tender mi cama yo quiero que mi hermana tienda mi cama yo quiero que mi hermana tienda mi cama ahora tenemos otro grupo de verbos especiales o verbos irregulares y son los verbos de cambio radical de e a i y otros que van a cambiar de, a, de e a i vamos a empezar con ese primer grupo de e a i, por ejemplo tengo el verbo seguir, yo sigo esta E cambia a I servir yo sirvo, esta E cambia a I y pedir yo pido esta E cambia a I entonces vamos a tener el cambio de la letra I este va a ser el presente del indicativo yo tengo mi jefe sugiere que yo siga sirva y pida mi jefe sugiere que tú sigas, sirvas y pidas mi jefe sugiere que él, ella, usted siga, sirva o pida mi jefe sugiere que nosotros o nosotras sigamos, sirvamos y pidamos. Y mi jefe sugiere que vosotros o vosotras sigáis, sirváis y pidáis. Mi jefe sugiere que él, ellos, ellas o ustedes sigan, sirvan y pidan. Muy bien. Ahora tenemos esos verbos como preferir, divertirse y sentir. ¿Qué vamos a tener de preferir? Yo prefiero. Tenemos ye. Yeah, divertirse yo me divierto y yeah, en dictongo. y sentir yo siento y yeah. pero recordemos que en el presente el indicativo para nosotros nosotros preferimos nosotros nos divertimos y nosotros sentimos en, en nosotros nosotras vosotros y vosotras no vamos a tener el ye y y en el indicativo y si no lo tenemos tampoco lo vamos a tener en el subjuntivo. Entonces nos va a quedar de esta forma. Es importante que yo prefiera, me divierta y sienta. Recordemos que este es un verbo reflexivo. Es importante que tú prefieras, te diviertas y sientas. Es importante que él, ella, usted prefiera, se divierta y sienta. Es importante que nosotros o nosotras prefiramos, nos divirtamos y sintamos. Es importante que vosotros o vosotras prefiráis, os divirtáis y sintáis. Y es importante que ellos y ellas, ustedes prefieran, se diviertan y sientan. Muy bien, tenemos los ejercicios. Dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. 1. Mi mamá prefiere que nosotros comer pollo en vez de carne y vamos a tener, mi mamá prefiere que nosotros comamos, comamos pollo en vez de carne, dos, qué pena que tú no te sentir o sentirse como reflexivo, mejor para ir al paseo, qué pena que tú no te sientas mejor para ir al paseo, tres, dudo que los estudiantes querer quedarse Dentro del salón de clases Decimos dudo que los estudiantes quieran quedarse dentro del salón de clases 4. El perro está muy enfermo y nosotros tenemos miedo que él O tenemos miedo de que él morirse El perro está muy enfermo y nosotros tenemos miedo de que él se muera 5. Yo siento mucho que le doler mucho la cabeza. Vamos a decir, yo siento mucho que le duela mucho la cabeza. Cuando digo le duela, quiere decir le duela a usted. Que le duela mucho la cabeza. Bien, tenemos el número 6. Queremos que ustedes seguir ayudando a las personas más necesitadas del pueblo. Queremos, o también digo, nosotros queremos que ustedes sigan ayudando a las personas más necesitadas del pueblo 7 es muy importante que todos los trabajadores escribir todas sus peticiones vamos a decir es muy importante que todos los trabajadores escriban todas sus peticiones 8 nosotros les sugerimos que ustedes buscar un muy buen abogado nosotros les sugerimos a ustedes que ustedes busquen un muy buen abogado una vez más nosotros les sugerimos que ustedes busquen un muy buen abogado 9 pregunta tú crees que ellos nos querer ayudar con algo de dinero tú crees que ellos nos quieran ayudar con algo de ustedes otra importante cosa para recordar es que eh, Puedo decir, tú crees que, o crees tú que. Podemos hacer eh, la inversión de estas dos palabras aquí. 10. Todos nuestros maestros no quieren que nosotros nos dormir durante la película. Vamos a decir, todos nuestros maestros no quieren que nosotros nos durmamos durante la película continuamos con el ejercicio número 11 es mejor que ellos seguir estudiando inglés si quieren conseguir un mejor empleo vamos a decir es mejor que ellos sigan estudiando inglés si quieren conseguir un mejor empleo 12 mis niños van al paseo escolar ojalá que se divertirse está como verbo reflexivo mucho con todos sus amigos y nos va a quedar, mis niños van al paseo escolar, ojalá que ellos, ojalá que se diviertan mucho con todos sus amigos. 13. Él no está seguro de que ella conozca todos los requisitos para trabajar como auxiliar de vuelo. Y vamos a decir, él no está seguro de que ella conozca todos los requisitos para trabajar como auxiliar de vuelo. 14. Mi papá no quiere que ellos tocar la batería porque a los vecinos les molesta el ruido. Mi papá no quiere que ellos toquen la batería porque a los vecinos les molesta el ruido. Número 15. Es necesario que nosotros almorzar en la cafetería del colegio porque no trajimos nada para comer es necesario que nosotros almorcemos en la cafetería del colegio porque no trajimos nada para comer muy bien continuamos con el número 16 ellos desean que su mamá les prepare unos deliciosos tacos nos va a quedar ellos desean que su mamá les prepare unos deliciosos tacos 17 nosotros preferimos que Luisa nos hacer, irregular, una sopa de pollo para el almuerzo. Nosotros preferimos que Luisa nos haga una sopa de pollo para el almuerzo. 18. Yo espero que mi tío me comprar una computadora nueva para mi cumpleaños. Vamos a decir, yo espero que mi tío me compré una computadora nueva para mi cumpleaños. 19. Mis hermanas prefieren que las llevar al centro comercial para comprar unos zapatos nuevos. Y vamos a decir, mis hermanas prefieren que las lleven al centro comercial para comprar unos zapatos nuevos. 20. Mi sobrina desea que invitar a todas sus compañeros de la escuela a su fiesta de cumpleaños. Vamos a decir, mi sobrina desea que inviten a todos sus compañeros de la escuela a su fiesta de cumpleaños. Aquí sería, mi sobrina desea que ustedes inviten. Puede ser papá y mamá. A todas sus compañeras de la escuela a su fiesta de cumpleaños. Bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 5. Relacionada con el uso del subjuntivo en español. Así que espero que cada vez tengamos más herramientas para tener un mejor manejo del subjuntivo. Bueno por favor yo te sugiero que te suscribas. Que comentes y que compartas. También quiero que me des un like o me gusta. Yo deseo que tú active la campana de notificaciones y yo quiero que tú imprimas el material de la clase, es un enlace de PDF. También yo quiero que tú asistas o quiero que tú vengas a nuestra próxima clase del modo subjuntivo. Mi nombre es Raúl Joven León y también yo quiero que tú me escribas a mi correo electrónico rjoven66.gmail.com Quiero dejarte también mis redes sociales de un canal de español, si alguien desea aprender español, es, aquí está nuestro canal y un canal que tengo para aprender inglés también, en YouTube en Facebook y en Twitter bueno pues amigos, eso es todo por el día de hoy espero verte en la próxima clase de eh, el subjuntivo muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos, hasta la vista amigos